Hola, bienvenidos colegas a este espacio de encuentro y formación en la Universidad Plurinacional de la Patria Grande. Soy Javier Alonso y formo parte de la red de profesionales para transformar las violencias Nautilus. Quiero comentarles que los enfoques teóricos, las prácticas, los saberes, los contenidos que vamos a compartir e intercambiar con ustedes surgieron a partir de de un trabajo de campo que realizamos en diferentes barrios de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Montevideo, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, donde justamente emergieron diversos casos de violencia que se producían en las escuelas. Como todos sabemos, la violencia eh, no se genera en la escuela, ¿no? es un espacio institucional donde la violencia se manifiesta. Pero a partir de este trabajo de campo realizado en las escuelas, donde ocurrieron diferentes hechos de vandalización, donde hubo diferentes peleas entre los estudiantes jóvenes, fue que empezamos a buscar nuevas formas de pensar la violencia y nuevas formas de pensar la interacción de la escuela con los otros actores presentes en su entorno. Siempre hablamos de la comunidad educativa, pero... ¿no? que le integran los docentes, los directivos, los estudiantes, sus familias. Pero también creemos que para, para pensar estos problemas y para pensar prácticas superadoras de estos problemas, debemos involucrar a otros actores que conforman el entorno escolar, como son las agencias del Estado local presentes en el territorio, como son las diferentes organizaciones de la sociedad civil, los diversos referentes territoriales, ¿no? comedores o o parroquias, o espacios religiosos o, o culturales, bibliotecas populares, diferentes ONGs o movimientos sociales que están presentes y que son parte de la vida cotidiana del barrio. Creemos que debemos dejar de actuar eh, tapando con parches los problemas cuando emergen y empezar a pensar qué podemos hacer como, como comunidad en un, estadio, en un espacio local concreto para prevenir la violencia que atraviesan a, a todos los sujetos, principalmente a los estudiantes. Eh, es por eso que fuimos encontrando diferentes dinámicas y que les proponemos sumarnos a una reflexión compartida acerca de los saberes situados en estos espacios locales para pensar eh, qué prácticas podemos desarrollar para construir entornos escolares y comunitarios libres de violencia. Gracias por participar. Y estamos ansiosos para aprender juntos.